Buenas tardes. Hoy el tema es un tema muy especial que se llama el arte del buen humor. Es realmente maravilloso el buen humor. Podemos imaginarnos de pronto lo contrario, ¿verdad? Que, que no, no motiva. Pero el buen humor es especial. Y el buen humor es una virtud, una virtud que se manifiesta. Se manifiesta cuando nosotros estamos en un estado estable, tranquilo, cuando tenemos contentamiento. Y entonces, es decir, esas cosas son necesarias para que haya un buen humor. Y al estar, al tener un estado de buen humor, nosotros estamos sonrientes, incluso no tiene que ser una sonrisa física. Es una sonrisa interior, es un estado. Eh, tenemos una actitud pacífica. Nos volvemos cooperadores, empáticos. Estamos más abiertos a entender mejor a los demás. Estamos con una disposición a escuchar al otro, a ayudar, ¿verdad? todo eso es el resultado de un estado estable eh, que nos, donde hay contentamiento también. Sin embargo, es lo que es muy común es una forma diferente de entender el buen humor, porque lo que se entiende en general como buen humor es una manifestación cáustica, irónica, sarcástica, como una crítica un poco sutil, como una burla. Eso es muy común, ¿verdad? Y eso, esa forma de humor, a menudo es hiriente. Y si nosotros con frecuencia hacemos eso porque, pues como la práctica de algo, eh, digamos, la práctica muy frecuente hace que eso se convierta en hábito, entonces... Resulta que a veces creamos un hábito así. Entonces eso va a hacer que las demás personas sean tengan como cuidado de mí. Qué terrible, ¿verdad? Porque por ese hábito de, de, de practicar ese humor que no está bien. ¿Y por qué van a estar cuidándose de mí porque este tipo de humor eh, esto podría estar digamos desempoderando al otro al dirigir la atención hacia las debilidades de esa persona entonces claro todos estarían cuidándose entonces, sería muy importante recordar que tenemos, que tenemos un propósito en la vida. Y, bueno, el propósito más grande de la vida es ser felices, ¿verdad? Y dentro de ese gran propósito... Este nosotros queremos experimentar paz, amor, dicha, ¿verdad? Felicidad y también que podamos tener relaciones armoniosas con los demás. Eso es eso es sumamente importante, eso es un propósito esencial. Entonces, eh, para poder llamar a una actitud como lo que estamos hablando, buen humor, existe algo más. Es la importancia de que haya madurez. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que nosotros... No debemos, digamos, ser eh, como, digamos, muy entretenidos, en exceso, muy divertidos, muy graciosos, pero tampoco muy serios. Eso quiere decir que debe haber un equilibrio en nuestra conducta. Y debemos ser divertidos o entretenidos en un momento correcto y maduros y serios en el momento correcto. ¿Qué significa eso? Eso significa que, o sea, ¿qué que nos ayudaría más bien, verdad?, a lograr ese equilibrio. ¿Qué nos ayudaría? Pues nuestra directora, la que fue nuestra directora Daddy Yankee, que ya dejó su cuerpo, decía que una educación espiritual, porque con una educación espiritual, nosotros aprendemos a mantenernos libres de tensiones, fluctuaciones, libres de las influencias externas, porque las cosas siguen ocurriendo en el mundo, no podemos evitarlo. Pero una cosa es que sigan ocurriendo y que yo entienda que están ocurriendo, que yo sepa, y otra cosa es que yo... Deje que eso me influya y me cambie mi humor, me cambie el carácter, ¿verdad? Entonces, el entendimiento es muy importante para mantenernos sin esas fluctuaciones, así como que a veces estoy muy de buen humor y a veces no, y a veces sí y a veces no. Esas, esos altibajos. Entonces, por eso una enseñanza o una educación espiritual permite también que yo tenga una conciencia espiritual. Y así, eso, digamos, la conciencia espiritual permite que yo esté centrada, centrada en, en mis propósitos, que esté protegida, protegida de esas influencias que son muchas y también permite eh, que haya más felicidad en mí. Así que una buena educación espiritual me, me va a enseñar a discernir eh, a discernir, digamos, ¿qué puedo yo tomar del, del mundo externo, del mundo que me rodea? Y también a no tomar o no recibir o no aceptar nada del mundo que no sea felicidad, que no me dé felicidad, ¿verdad? Porque de ahí hay tantas cosas que no la dan tantísimas. Pero si yo en esa educación espiritual he logrado ese discernimiento de saber en general qué es bueno, qué es malo para mí y para los demás, qué es falso, qué es verdadero, qué, qué es de beneficio y qué no es de beneficio, entonces yo puedo tomar la la decisión correcta así que la espiritualidad una enseñanza espiritual o una educación espiritual es el arte de equilibrar también mis responsabilidades ¿cuáles? mi responsabilidad conmigo con la familia con el mundo. Tiene que haber un equilibrio también ahí. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de, de esto? La base que permite que haya una, una, una, un equilibrio en las responsabilidades. Entonces, la base de esto es, son Tres cosas muy importantes que no las vamos como a, ¿cómo se llama?, a, a ver profundamente aquí, pero las voy a mencionar. Una es el entendimiento del propio ser. ¿Qué es eso? El entendimiento de quién soy yo, qué soy yo, cómo soy. Es decir, entender que yo y que todos los seres humanos somos seres espirituales, que tenemos cualidades originales, etcétera, ¿verdad? Luego, entender también el ser supremo, entender quién es Dios, qué es Dios, cómo es. Para poder, con el entendimiento de estas cosas, de estos dos puntos, establecer una relación que me permita beneficiarme, beneficiarme porque la fuente, por, por la conexión con la fuente de todas las virtudes. Entonces, eh, ¿Cuál otra, otro aspecto? El otro aspecto es el, la ley espiritual que rige nuestras acciones, o sea, o sea, la ley de la acción. Ese es el otro punto que es importante entender, que es, es un aspecto también los, los tres son aspectos muy profundos de la espiritualidad. Eh, profundo no quiere decir difíciles, quiere decir que tienen as, cosa, que no son super, cosas superficiales que yo nada más oí y ya no, sino que yo tengo que eh, reflexionarlas, eh, hacerlas parte de mí, etc. Entonces, ¿para qué yo necesito? conocer la ley espiritual que rige mis acciones. Porque para poder realizar acciones elevadas, yo tengo que llegar a, con, a saber qué es una acción elevada y qué no es una acción elevada. Entonces, porque cuando yo realizo acciones elevadas, estas dan como resultado también el arte del buen humor. ¿Verdad? Yo voy a estar satisfecha con las acciones que realizo y voy a tener buen humor. Y voy a estar abierta a muchas cosas, ¿verdad? Positivas en mis relaciones con los demás, en la vida en general. La ley espiritual que rige nuestras acciones, que se llama también la ley del karma, porque karma quiere decir acción, es una ley espiritual que me permite entender, entre otras cosas, qué son pensamientos elevados. ¿Qué son los sentimientos puros? ¿Qué son las acciones buenas? Y las acciones buenas son aquellas que, que nos, nos ayudan a resolver situaciones de muchos tipos. Entonces, eh, en términos muy generales, se podría decir que nada es gratis en este mundo. <risa> o sea, lo que sea que hagamos, lo que sea, definitivamente afecta, eh, afecta y, y tiene una influencia sobre los demás, sobre una persona o dos personas o más, ¿verdad? Entonces, también en términos muy generales de esta ley espiritual, eh, eh, tenemos que entender que lo que nosotros tomemos en el mundo en general, también lo tenemos que devolver. Y asimismo, lo que le damos al mundo va a regresar a nosotros, ¿verdad? Es como, como, es un efecto así, eh, muy automático. Pero bueno, esto es en términos muy generales. Entonces, el arte del buen humor, que es muy necesario, y también... Lo que ya mencioné, que, que es necesario que haya para que exista es, ese buen humor, como la estabilidad, la tranquilidad, una actitud pacífica, una actitud cooperativa, la empatía, el saber escuchar, el el el estar abierto a los demás, a sus situaciones, etcétera. Estos aspectos son necesarios para que haya un buen humor. Es decir, cuando hay estos aspectos, pues, más bien, eh, es, es las dos cosas, ¿Verdad? Hay todo esto y hay buen humor. Entonces, cuando yo tengo este estado interno de estabilidad, tranquilidad, contentamiento, etc., esto me da seguridad y eh, evita que yo, que, que proliferen en mí los deseos de todo. Quiero. Esto, quiero lo otro, quiero, quiero, quiero, quiero. Una cantidad enorme de deseos insatisfechos, materiales, porque cuando hay esos deseos es porque lo otro no está adentro de mí. Entonces, el... Pero si yo tengo esa satisfacción, ese estado interno de... De tranquilidad, de empatía, etcétera, entonces el resultado es el buen humor y ya no estoy involucrada en tener deseos de esto y del otro y del otro. Así que eh, es muy importante por eso la educación espiritual y, como parte de esa educación espiritual, está la meditación, el, el aprender a, a permanecer en silencio. No solo el silencio de, físico de, de no hablar, sino eh, aprender es a disfrutar, a vivir ese, ese estado de como apartarme de lo, de lo externo apartar mi atención de lo externo no es que me voy a aislar físicamente a ir a vivir quién sabe dónde no, sino apartarme de las cosas que me rodean, mi atención centrarla en mi propio ser. Por eso decía que era importante el el entendimiento del propio ser para poder ir hacia hacia ese ser que soy interior y poder eh, reconectarme conmigo y redescubrirme, poder eh, conocerme profundamente y así poder entender mi propio valor. Eso me lleva también a un estado de buen humor. Entonces, eh, vamos a... Hacer un, una pequeña práctica de meditación para poder ir poco a poco aprendiendo la forma de, de poner en práctica lo que he hablado ahora. Entonces vamos a, a sentarnos en silencio. Y van a ir siguiendo las palabras Voy a ir hacia el silencio Hacia adentro de mí Para reencontrarme con mis cualidades originales de paz, amor, dicha esta parte de mí el ser interior está llena de recursos y bienestar el silencio me llena y en ese silencio de mi ser interior me doy cuenta de que no es necesario pensar tanto como lo hago normalmente Puedo reducir el número de mis pensamientos al crear pensamientos positivos y al crearlos conscientemente el pensamiento de que estoy llena de recursos internamente y bienestar es un pensamiento positivo y solo necesito el silencio para que surjan sin esfuerzo mi tranquilidad, mi estabilidad Surge la paz, también, que es mi naturaleza original También la serenidad y también un sentimiento de amor. La experiencia de la introversión espiritual la soledad y el silencio complementan mi vida, creando una sensación de bienestar y plenitud. Es, es esta experiencia de plenitud que me llena de satisfacción, de contentamiento eso permite que internamente surja naturalmente el buen humor y así yo tenga esta este entusiasmo de servir de ayudar de dar Y esa experiencia me permite verme como soy verdaderamente. Om Shanti. Muchas gracias. Que estén muy bien.